Bueno, a ver, a ver qué sale, perro maldito. Bueno. No, y no hay nadie todavía. Oh, bajaron un pelotudo. Ay, no mames. Ay, no mames. Y ese sorete. Eh, ¿por qué a mi forro de mierda? Ah, pensé que lo había bajado yo. Y nada que ver. Pero, ¿qué mierda? Son unos hijos de... Yo no maté ninguno. Anda a la mierda. Juego pelotudo. ¿Me roban o no? Ah, nada, nada, na, nada. Na. Vamos, por fin maté uno. Bueno, a ver. De este lado. Están todos del otro lado. Pero salta Oh, le hicieron pendejo ah, Anda la mierda que me agarraron los dos juntos Estoy muy manco No juego hace 10 años No juego a este juego Ah, mira, le hicieron re bien los locos esto ¿no? Esto para mí que juegan todos los días de su vida Ah, están arriba de la casa Ah, qué sorete Ah, no, no, no, que sorete de mierda de puta, me sacó toda la vida. ¿Cómo mierda hace? Mierda está. No, ah, ya lo bajaron al. Llevo FZ. Ay, tengo miedo. Ay, no mames. ¡No! ¡Qué hijo de perra! Ah, pusiste la pared de glue muy tarde, pelotudo. ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡Vamos! Bueno, aunque sea, mató un. Uh tiene CR7. Uh, ahí hicieron pollo. Bueno, hay dos formas, que vengan por acá. Ahí viene, ahí viene el perro, mío. Tomás, orete. Tomás. Hijo de puta. Vamos uh, uh, Encima meto Bueno, yo creo que voy a perder acá Porque yo soy muy perro No, yo perdí ¡Ah, hijo de puta! Ay, me cagué todo, boludo ¿Qué dice su nombre? <ríe> Femenina que nombre más pete se pudo poner Femenina Que mierda está el otro? No los veo Acá arriba esto. ¡Oh! toma! ¡Sorete! Estamos remontando, perro. ¿Qué pasó, perro? ¿Se te de vuelta la tortilla? ¡Ay, no mames! Relación. Tengo que ir a la guerra. Porque si no... ¡Ay, me coge, me coge! ¡Ay, no sé para qué tiré, soy un pelotudo! ¡Vamos! ¡Bravo, perro! ¡Ganamos! ¿Quién se llevó la partida? Yo creo que no, porque los otros me mataban todo Ah, me la llevé yo. Ah, no, si sí, soy todo un pro. Eh, claro, que no vamos a ganar si estamos en bronce. Bueno, gente, hasta acá el video. ¡Nos revimos, perro! ¡Bye, bye! Five, six, seven,